Llévatela, y al fin y al cabo ella piensa mucho en ti Por la forma en que te mira comprendí Que olvidó todas las cosas que le di Llévatela, pero tienes que quererla como yo Es un poco caprichosa Por momentos es celosa Y otras veces cariñosa Hace tiempo Que me está fingiendo No me está diciendo Ninguna verdad Mis amores se han ido Muriendo, seguir insistiendo, sería una maldad, llévatela Y si es cierto que le tienes mucho amor Eso hará que no la encuentres un error Vivirás agradecido a su calor Ah, me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre, igual me pasó conmigo, por eso vamos mi amigo, te suplico la lleves por el bien de los tres.